la tienen, hay una muy buena noticia. Le, si todavía no tienen acceso, no tienen su cuenta Prenda en casa, en los próximos días eh, usted, a ustedes les va a llegar la comunicación de que ya están activando su cuenta. Ya van a poder tener este, la cuenta Prenda en casa y vamos a poder interactuar y compartir mucha más información con ustedes. Estamos próximos a ella. Mientras tanto, nos estamos preparando y podemos usar nuestra cuenta personal. ¿Okay? Entonces, bajo ese escenario, vamos a lo que... Viene en el taller hoy. ¿Cuál es el propósito del workshop? Número dos del workshop que estamos desarrollando ahora es exclusivamente el de conocer, valorar cada una de las herramientas que vamos a trabajar. Y recuerden, vamos a trabajar con tres herramientas para algunos propósitos justamente este, profesionales y en este caso con la labor que nosotros desarrollamos. ¿Y cuáles son esas tres herramientas? Es importante que identifiquemos el icono. ¿no? y el color del icono, en este caso la primera herramienta es presentaciones esta herramienta que está aquí en color naranja ¿okay? presentaciones, ese es el icono de, que le corresponde me preguntaban en algún momento eh, si el icono de presentaciones es el que vamos a compararlo con el Microsoft PowerPoint y es cierto, ¿okay? son dos herramientas de presentaciones muy potentes Tal vez estamos más familiarizados con la herramienta de PowerPoint, de Microsoft, pero las potencialidades que nos da acá Google son muy importantes y las vamos a ir conociendo. La segunda herramienta que vamos a revisar el día de hoy son las hojas de cálculo. Y aquí en hojas de cálculo, las hojas de cálculo de Google, es un icono de color verde, está muy asociado también al color eh, con la competencia, ¿no? que sería la... Las hojas de cálculo o las hojas electrónicas de Microsoft Excel, que también son de color verde. ¿Ok? Entonces, un poco para asociar allí la herramienta y saber qué es lo que vamos a poder hacer allí. Y finalmente, la tercera herramienta que son los formularios. Esta herramienta de formularios es muy potente, cada vez más utilizada, porque con esta herramienta hemos podido conectar, recoger mucha información y de forma muy ágil. Vamos a conocer qué características son las que tiene y cuáles son aquellas funcionalidades que nos van a ayudar a completar estas acciones. Entonces, son las tres herramientas que vamos a ver el día de hoy. Presentaciones, hojas de cálculo y formularios. Muy bien. Pero no solamente vamos a revisar las tres herramientas, sino también tenemos que entregar algunas evidencias de que estamos haciendo ¿no? el taller, de que estamos participando de esta actividad. ¿Y cuáles son las evidencias? Ah, muy bien. En el caso de las presentaciones de PowerPoint, las evidencias va a ser, en este caso, de crear una presentación, una diapositiva. Ustedes van a crear este, una presentación con la herramienta, en este caso, de Google Presentaciones. Van a compartir el enlace a modo de comentarios. ¿Ok? Entonces, el hecho de, de compartir el enlace a modo de comentarios es el que vamos a nosotros revisar. Pero ese es el trabajo con esta herramienta. ¿Qué sucede con el segundo entregable? ¿Cuál es la siguiente herramienta? La siguiente herramienta es la hoja de cálculo de Google. Y aquí es donde nosotros vamos a crear, y vamos a compartir el enlace de ese documento que hemos creado, pero en modo solamente de lectura. Nadie va a poder modificarlo. ¿Ok? Muy bien. Y el tercer producto que vamos a desarrollar es, vamos a crear un formulario, ¿Okay? Y vamos a compartir el enlace para que podamos responder a ese formulario. Entonces, son tres productos y son tres evidencias las que vamos a presentar el día de hoy. ¿Ok? Bien. Pero, ¿cómo iniciamos? Permítame estoy compartiendo ahora en mi navegador, porque para poder iniciar estas acciones o estas actividades de trabajo, normalmente las trabajamos o las viabilizamos desde un navegador de Internet. Muy bien. Si ustedes ven aquí, yo tengo mi navegador de Internet. ¿Ok? Mi navegador de Internet es el Google Chrome. Y estoy identificado con mi cuenta de Aprendo en Casa. Bueno, en este caso el ejercicio yo lo voy a hacer ahora con esta cuenta de Aprende en Casa. Aquí está mi nombre. Lincoln Delgado Pérez. ¿ok? Mi correo electrónico es escuelasdigitales25.com. Yo estoy trabajando con muchos de ustedes, ya nos estamos empezando a comunicar, con algunos ya estamos este, llevando algunos, uh, algunas casuísticas y algunos inconvenientes que tienen, ok, estamos justamente para ello. Yo estoy eh, trabajando con la macro región 5, eh, con la UGEL 1, 2 y 3, ¿no? De la eh, de la zona geográfica de Lima Metropolitana, ¿no? Entonces, ahí nos vamos a ir eh, comunicando. Bien, yo ya tengo mi navegador de Google Chrome y ya tengo mi cuenta iniciada. ¿no? Acabo de iniciar mi cuenta de correo y estoy aquí dentro de Gmail. ¿Desde aquí puede ser un punto de partida para empezar a usar las herramientas de Google? Por supuesto que sí. ¿Y cómo hago el inicio y el trabajo con las herramientas que vamos a desarrollar el día de hoy? Muy fácil. Aquí en la esquina superior derecha, donde está la cuenta prenda en casa, existe el botón de aplicaciones de Google. ¿okay? Y ahí el botón de aplicaciones, una vez que yo lo presiono, aparecen los iconos correspondientes a cada una de las aplicaciones a las que tengo acceso. El orden no siempre es el mismo, este orden cambia muchas veces, ¿ok? Entonces no hay preocupación por ello. Pero nosotros vamos a empezar a trabajar ahora con lo que son las hojas de cálculo, ¿ok? Vamos a trabajar con lo que son las hojas de cálculo de Google. Muy bien, yo voy a ingresar directamente desde aquí, desde mi correo electrónico a hojas de cálculo de Google. Se abre una nueva pestaña y estoy aquí dentro de hojas de cálculo de Google. Me voy a acercar un poco más para que podamos visualizar algunos detalles. Actualmente estoy en la herramienta hojas de cálculo. A la derecha aquí tengo la opción de búsqueda. Yo puedo buscar hojas electrónicas, hojas de cálculo con las cuales haya trabajado. Y a la derecha veo que sigo conectado con mi cuenta. ¿no? Entonces todo el trabajo que yo vaya a desarrollar, se va a realizar con esta cuenta. Muy bien. Me voy a la zona izquierda y tengo el menú principal. O este círculo o esa burbuja con tres líneas. Yo pulso allí. Y aquí tengo, en hojas de cálculo, tengo la posibilidad también de crear documentos. Presentaciones. Formularios. Opciones de configuración de lo que son las hojas electrónicas, un poco de ayuda. Y también tengo acceso a mi espacio de almacenamiento. Y este espacio de, de almacenamiento es mi Google Drive. ¿no? Allí yo podría empezar y guardar toda la información. No siempre la manejo ya en memoria USB o en mi computadora, sino la puedo ir manejando en línea. Ahora el Google Drive, ¿lo puedo tener conectado en mi computadora? Claro que sí. Google Drive tiene una opción para que ustedes puedan descargar Google Drive y tenerlo en su computadora y todo lo que hagan en su computadora inmediatamente se va a ir actualizando y se va a ir sincronizando con la nube. De tal manera de que si yo estaba haciendo un documento en casa, en mi computadora, yo lo guardé, me voy al trabajo y en el trabajo abro una computadora, me conecto con mi cuenta y el documento que estuve trabajando en casa ya está allí sincronizado. Sin necesidad de trasladar una memoria USB, de que se me perdió, me la olvidé o de que se está infectando de virus. ¿Ok? Entonces el potencial de trabajar con herramientas conectadas, interconectadas a través de Internet, nos permiten esa sincronización. Y por supuesto la simplificación de algunas acciones que vamos a desarrollar. Bien, en hojas de cálculo entonces, tengo la posibilidad de crear una hoja de cálculo nueva en blanco, Aquí tengo el signo más para poder iniciar ello. Pero también tengo aquí plantillas. Si voy a desplegar un poco esta opción de plantillas, ustedes ven aquí que en la pestaña general tengo unas plantillas para la parte de educación, unas plantillas personales, unas plantillas, por ejemplo, para la parte de trabajo, ¿no? Algunas plantillas ahí que ya están... Preconstruidas y ya son funcionales para que yo las pueda utilizar. Claro que puedo optimizarlas, no puedo hacer muchas mejoras en ello. Pero vamos a ver cómo nos va, ¿ok? Empezamos con algo muy básico. Voy a una hoja de cálculo o una hoja electrónica nueva. Hago clic aquí así nomás, ¿ok? Y me va cargando toda la interfaz desde el navegador para poder crear mi hoja electrónica nueva. Muy bien. Voy a reconocer algunos elementos importantes de lo que es una hoja electrónica. Lo primero tal vez es que tengo el icono de la herramienta. Aquí está. Es un icono de color verde con un pequeño, una pequeña tabla interna. El título de mi documento. Actualmente me dice que mi hoja de cálculo está sin título. Por ejemplo, hoja de cálculo. Voy a colocar aquí uno. Muy bien. Y tal vez voy a destacar esta hoja de cálculo. ¿Cómo hago para destacarla? Simplemente mejor estrella. No he tenido que presionar en ningún momento el botón guardar. Todos los cambios que yo vaya haciendo se van guardando de forma inmediata. Muy bien. Tengo también mi barra de menús. Tengo archivo, editar, ver, insertar. ¿okay? Tengo toda la barra de menús con algunos elementos potenciados porque yo tengo conexión a internet para poder trabajar con estas hojas de cálculo en línea, hojas de cálculo de Google. Y tengo algunos comandos aquí, ¿no? Algunos pequeños botones de comando, copiar formato, imprimir, ampliar el tamaño, este, ver la, la parte de las fuentes predeterminadas, tamaños de fuente, negrita, etcétera. Ahí tengo una serie de elementos y comandos que puedo ir utilizando. La distribución es la misma que en Microsoft Excel. Quiere decir que la distribución está dada a nivel de filas y columnas. Las filas sabemos que están numeradas 1, 2, 3 y las columnas que son A, B, C, D, etc. Pero muchas veces eh, cuando nosotros trabajamos en una hoja electrónica tenemos una cierta cantidad de celdas. ¿no? Por ejemplo acá veo la celda 1, 2, 3, 4. Ahí tengo 4 celdas. ¿okay? Pero estas celdas, por ejemplo, que, que tengo aquí... Este, con las cuales yo puedo seguir trabajando, puedo ir manejando estas celdas, ¿ok? Son las que voy a utilizar. Pero quiero hacer lo siguiente: miren lo que estoy estableciendo aquí. Estoy creando una tabla con información, ¿no? Y cada dato está dentro de una celda. Pero, ¿qué sucede en esta hoja electrónica? Tal vez yo no vaya a guardar más información, solamente es el espacio que voy a utilizar. Entonces, por ejemplo, esta columna H la podría eliminar, ¿no? Al igual que la columna I y todas las columnas que estén a la derecha. Entonces, no necesitaría tener tantas columnas. Ah, muy bien. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Los puedo seleccionar a todos. Y aquí yo podría eliminar columnas de la H a la Z. Muy bien. Y miren, mi hoja de cálculo tiene solamente algunas columnas. Después de la G ya no tengo más columnas. Claro, que si veo necesario también puedo agregar más. ¿no? Entonces eh, es una hoja electrónica con la cantidad de columnas necesarias. Lo mismo puedo hacer en la parte de filas. Me voy a la fila 11, me desplazo hasta abajo y no necesito mil filas. Lo que puedo hacer simplemente es seleccionarlas y puedo ir borrando las filas. Eliminando las filas, perdón. Borrar significa quitando el contenido que tenga Y eliminar son simplemente quitar todas las filas. Entonces, miren, ¿qué pasó con esta hoja de cálculo? Esta hoja de cálculo solamente tiene este espacio, miren. Tiene 10 filas y tiene 7 columnas. Ah, ok, es muy pequeñita. Pero de repente para el propósito y la actividad que yo quiero hacer es más que suficiente. Entonces tengo también la posibilidad de que cuando trabajo en yo puedo simplificar el espacio a solamente lo que crea necesario. Muy bien. Esa es la hoja de cálculo que tenemos este, para poder identificar y conocerla un poco más. ¿Puedo ir agregando más filas y más columnas? Por supuesto que sí, ¿no? Podemos ir creciendo en ese espacio. Y hoy estamos haciendo un ajuste y, si no me equivoco, aquí nuestro partner, que es nuestro compañero eh, especialista Heriberto, yo lo veo aquí que ya está conectado. Aquí está nuestro compañero Heriberto Agüero. Buenas tardes Heriberto, este, veo que ya nos estás compartiendo una hoja electrónica con las consultas o las preguntas que nos van a poder hacer llegar nuestros participantes. Muchas gracias por ello. Entonces, ¿qué Perfecto. es lo que debemos hacer todos los que estamos conectados a este workshop? Miren, aquí está el enlace de asistencia. Voy a ampliarlo un poco, no lo vemos muy bien, me dicen algunos seguramente. ¿Ok? Aquí está. Este es el enlace de asistencia. El primero que está aquí, el color verde, bueno, todos están en verde. Y aquí está, el enlace a la asistencia es este que está aquí. ¿Ok? ¿Cómo pueden entrar ustedes y registrar vuestra asistencia? En el navegador que estén utilizando, abren una pestaña nueva y pueden elegir o escribir, perdón, bit.ly barra diagonal 3s. Con esto tendrá... ¿Ok? Y ahí podemos colocar. 3SMLNTI. Ok, recordemos que minúsculas y mayúsculas hay que escribirlas bien para tener acceso a este registro de asistencia. No se preocupen, en un momento les vamos a compartir este documento, esta hoja electrónica. Recuerden, esta hoja de cálculo nosotros la estamos compartiendo ahora y estamos mostrándoles una nueva forma de poder comunicarnos. Aquí está el enlace de asistencia y aquí está el enlace para que ustedes puedan presentar vuestras evidencias. Ahora, las consultas, ¿dónde las vamos a hacer? Ah, muy bien, las consultas las vamos a hacer aquí, en esta hoja. Por ejemplo, aquí vamos a colocar el número de consulta, la consulta número uno, el nombre, ¿quién de ustedes está haciendo la consulta? ¿no? La consulta o la pregunta que tenga la va a dejar aquí escrita y, por supuesto, aquí vamos a proponer la respuesta. Tal vez ustedes mismos puedan, en un entorno colaborativo como el que estamos construyendo ahora, puedan empezar a dejar sus consultas y también sus respuestas. Okay. Heriberto nos va a ayudar un poco a moderar este documento porque somos muchos que estamos trabajando al mismo tiempo y vamos a ir escribiendo. Recordemos que si alguno de nos, nuestros colegas ha tomado la fila 11 para poder registrar su consulta, ¿ok? Nosotros procuremos tomar la fila siguiente y la siguiente, ¿no? Y así lo vamos construyendo. Ok. Bien. Voy a compartir este documento para que ustedes ya puedan tener acceso. Si no me equivoco, nuestro colega Heriberto ya hizo los ajustes, pero miren. Este documento es una hoja de cálculo. Y la potencia que tiene es que yo la puedo compartir muy rápidamente. En la esquina superior derecha yo tengo el botón compartir. Está en color verde aquí. Muy bien, lo puedo compartir. Y aquí está. Eh, nuestro colega Heriberto es el propietario. Muy bien. Él... Ha configurado los permisos, por ejemplo, que dice aquí, obtener vínculo. Todos aquellos que tengan este vínculo o este enlace, cualquier persona en el mundo, miren que hay un pequeño mundito en color verde, van a poder, que Van a poder editar el documento. Entonces, como yo tengo el enlace a este documento, yo voy a poder editarlo. ¿Ok? Y simplemente presiono y listo. Ese enlace a ustedes ya les ha sido compartido. ¿Y cuál es ese enlace? Este que está aquí. A ver. Eh, vamos a hacer lo siguiente. Yo lo voy a cambiar de color. Vamos a ponerle un poco. Un tono naranja. Ok. El enlace a este documento. Ustedes van a poder tenerlo. Escribiendo en su navegador. Bit.ly. Barra diagonal 3GY 0. J mayúscula 9 A mayúscula. Ok. Claro que. Este es un enlace corto, ¿no? Estamos usando la herramienta bit.ly para acortar la dirección que en este caso Google nos da cuando creamos documentos. Cuando compartimos un enlace, generalmente la dirección es muy, muy larga, ¿no? Y recordar todo eso es complicado. Aquí podemos personalizar un poco y ajustar estas consultas. Muy bien, muchas gracias. Veo que Franklin Gutiérrez, por ejemplo, ya ingresó y está por aquí. Ok, en algún momento vamos a dar respuesta a sus consultas. Entonces, no solamente Franklin está con nosotros. Recuerden que están todos ustedes y pueden acceder a esta hoja electrónica para poder dejar vuestras consultas. Recuerden que también aquí está el enlace para la evidencia y las asistencias. Muy bien. Pero esta vez estamos compartiendo con ustedes el enlace aquí. La próxima vez tal vez ya no tengan el enlace. La próxima vez tal vez ustedes ya tengan un código QR. Quiere decir que con su celular van a poder este, acercar la cámara del celular al código QR y desde allí tal vez puedan registrar su asistencia, ¿no? ¿Ok? Entonces, vamos imbuyéndonos de algunas herramientas y de algunos elementos que nos van a potenciar nosotros en habilidades digitales. Y es mucho ello, y lo que vamos a hacer luego en la aplicación pedagógica de cada una de estas herramientas que vamos conociendo, nos van a ayudar muchísimo más. ¿Ok? Muchas gracias Franklin. Yo creo que ya hay algunas preguntas. Muy bien Rafael, muchas gracias también. Ya se está conectando allí. Clotilde también ya va a construir su pregunta. Excelente. Veo que somos más de 50 personas en sala. Muy bien, muy buenas tardes y bienvenidos a aquellos que ya se están conectando. Ok. Y hemos definido entonces la estrategia de cómo vamos a trabajar toda la sesión de hoy hasta las 7. Muy bien, entonces ya no van a estar eh, diciendo por el chat como lo hacían anteriormente. Por favor, el enlace de asistencia, ¿dónde está? ¿Ok? Ya está aquí. Solamente tomen nota de esta dirección para seguir explicando y pasar a otra. Luego, el enlace de evidencias está allí y consultas al workshop. Con que ustedes solamente tengan el enlace del color, de color naranja, van a poder tener acceso a todo durante toda la sesión que estamos desarrollando el día de hoy. Muy bien. Antes de contestar las preguntas que tienen que ver con lo que son las hojas de cálculo, vamos a ver algunas potencialidades y elementos que tiene nuestra hoja de cálculo. ¿Okay? Algo muy importante es venir aquí a archivo y en la opción de menú archivo tengo la opción para compartir. Puedo generar una nueva hoja de cálculo en blanco o desde una plantilla también, si puedo generar algunos documentos. ¿Puedo abrir? ¿Puedo importar? Ah, ok. Esta opción de importar quiere decir que si yo tengo una hoja de, hecha en Microsoft Excel, ¿la puedo importar acá? Por supuesto. ¿La podría hacer con esta opción de importar? ¿Puedo duplicar este documento? ¿Puedo enviarlo por correo electrónico? ¿no? Antes decía muchas veces, por favor, este, el trabajo que hiciste o ese documento o esa hoja de cálculo este, con el presupuesto, por favor, me lo envías por correo. Y teníamos una copia en nuestra computadora y cuando enviamos por correo ya teníamos dos copias. ¿no? Y si hacíamos alguna modificación, no los dos archivos estaban sincronizados, no porque están separados. Y si yo lo envío por correo ya pierdo la versión. Mientras que si yo comparto esta hoja electrónica por correo electrónico, ¿qué es lo que sucede? yo modifico algo, la otra persona también va a poder ver el archivo y las modificaciones que éste tenga. Muy bien. ¿Puedo descargarlo? Ah, ok. Había una pregunta, por ejemplo, ¿podemos descargar algún documento de Google con un formato de video? ¿No? En este caso, los documentos que vayamos a construir en Google no los podemos descargar en formato de video. Los puedo descargar, por ejemplo, si esta es una hoja de cálculo, lo puedo descargar en formato Excel. Lo puedo descargar en formatos de documentos abiertos, ¿no? que es el estándar de software libre, basado en Linux, por supuesto. Eh, puedo descargar documentos a nivel de PDF. Bueno, a nivel de página web o archivos separados por comas o TSB, ¿no? A nivel de hojas actuales, ¿no? Para tabulaciones. Bien. Entonces, miren, dentro de archivo no solamente tengo las opciones que ya conocía antes, sino tengo algunas opciones que están potenciadas porque yo estoy usando un documento y una herramienta en nube. Es decir, conectada permanentemente a internet. Muy bien. Hay algunos elementos importantes que debemos definir aquí. Y veo lo que es la configuración de la hoja de cálculo. Si yo pulso aquí en la configuración de la hoja de cálculo, ¿ok? Aquí veo, por ejemplo, una configuración regional. Ah, miren, yo tengo la configuración regional de México, ¿no? Debería poner la configuración de Perú. ¿Para? ¿Y esto afecta a qué? Esto afecta al formato, ¿no? De funciones, fechas y monedas. ¿Ok? Por ejemplo, si voy a trabajar en soles, ah, ok, necesito okay. ver el símbolo, moneda en soles. Eso va a ser importante. La zona horaria. Eso también es muy importante. Compartir y determinar la zona horaria correcta. ¿Esto por qué? Porque cuando yo trabajo un documento compartido, tal vez yo esté trabajando a las 6 de la tarde y la otra persona está a, a una hora, dos horas de diferencia, eh... geográficamente hablando, y podría estar editando al mismo tiempo el documento. Pero cuando se guarden en qué horarios, en qué momentos trabajaron uno u otro, ok, eso es importante para establecer las zonas horarias. Miren aquí, la zona horaria, por ejemplo, me dice aquí, es GMT-6, ¿no? Está con México. Ah, ok, pero nosotros estamos con la hora Perú. GMT-5. Muy bien, aquí está menos 5 y busco la capital, Libra. Aquí está. GMT-5, Libra. Muy bien, entonces estoy haciendo aquí la configuración, los ajustes necesarios y aquí en la parte inferior tengo el botón Guardar. Ok. Entonces ya estoy haciendo ya uh, algunas pequeñas configuraciones necesarias para todo lo que vienen a ser las hojas electrónicas ¿no? con Google. Muy bien. En archivo encontré esa opción. Pero también tengo las opciones de editar, leer, insertar documentos, insertar archivos, insertar gráficas, insertar imágenes, insertar dibujos. Es más, puedo conectar esta hoja electrónica con formularios, ¿no? Para poder conectarlos. Tengo algunas opciones de formato, cursiva, tipo de letra, tipos de números, si voy a usar monedas, fuentes. Por ejemplo, aquí en monedas yo veo que está titularizado y está con el símbolo de dólares, ¿no? Yo podría elegir más formatos o el formato de soles que está aquí. Ah, ok, muy bien. Yo puedo elegir un formato de soles. Entonces, imaginemos aquí... Yo voy a escribir una cierta cantidad, acá le digo 15.000, perfecto. ¿Y qué pasa si escribo aquí 15.000? ¿Eh? Esta de aquí, esta celda, la celda A1, ha sido definida como una celda de tipo moneda. no? Por eso está con el símbolo de soles. Mientras que la celda C1 solamente es un número, no se ha definido tipo de moneda. Pero quiero hacerlo rápidamente. Ah, muy bien, puedo elegir acá moneda. Oh, pero está saliendo en dólares. Tengo que hacer el cambio aquí, el ajuste. Yo elijo la celda, me voy aquí a formato, elijo número, y aquí puedo elegir moneda. ¿Qué tipo de moneda es la que estoy manejando? Soles. Más formatos, claro, acá tengo otros formatos de moneda. Voy a elegir el símbolo de soles aquí. Muy bien, y aquí está mi moneda en soles. Bien. Pero el potencial de una hoja electrónica no solamente se establece eh, en que nosotros construimos tablas, manejamos información, este, en este caso a nivel de columnas y filas. ¿okay? Esto va mucho más allá. El potencial que tiene el uso de una hoja de cálculo en Google es mucho más. Y lo vamos a ver en un momento. ¿Okay? Bien, aquí veo yo algunas preguntas que eh, nos van llegando. ¿Ok? Aquí Franklin, por ejemplo, nos está haciendo una pregunta de, de, de forma general. Nos dice, ¿los videos de los workshops se nos compartirá para repasar lo aprendido? Ok. Eh, gracias, este Franklin, por vuestra pregunta. Todos los workshops están siendo grabados. ¿Ok? Recuerden que el acceso a los workshops, primero se descarga, son procesados, y luego van a poder eh, ser visualizados dentro del aula virtual. Claro, eso no sucede en el mismo día, a veces toma un poquito de tiempo, ¿no? hagamos, eh, quito un poco de ese escenario. Ok, aquí veo este que Rafael, por ejemplo, nos está mandando saludos. Muchas gracias, Rafael. Este Saludos desde Cerro de Paz, con fuerte abrazo para ustedes. Eh, Clotilde, bueno, nos está diciendo muy bien, seguro en un momento más va a hacernos alcanzar su consulta. Manuel, eh, por ejemplo, nos dice, ¿por qué no envían a los correos la asistencia al taller? Ah, ok, Manuel, sería excelente poder enviarles la asistencia, ¿no? Al correo electrónico. Eh, Manuel, tiene sus, sus ventajas y desventajas tener la asistencia en el correo electrónico. Recordemos que cuando enviamos un formulario, que lo vamos a ver el día de hoy, unos minutos más, podemos hacer que se abra y se cierre a horas determinadas. ¿Ok? Esa parte es importante. Porque si les enviamos los registros de asistencia a, al correo electrónico, ustedes podrían registrar la asistencia de todo inmediatamente, sin haber participado del evento, ¿no? Por eso los registros de asistencia son compartidos en el mismo momento, en la misma hora en que se desarrolla el evento. ¿No puede tener acceso al chat con Vega? Sí, claro que sí. El acceso al chat ahora está restringido. ¿Por qué hemos restringido el acceso al chat? Porque estamos, miren, empezando a potenciar el uso de estas herramientas. Si bien el chat nos va a dar mucha más interacción, claro, creo que todos lo sabemos y lo usamos muy bien. Pero el hecho de que ustedes hayan llegado aquí a esta hoja electrónica y puedan compartir sus preguntas aquí y estemos interactuando con las respuestas, ¿ok? Eso nos da un paso más. Estamos de alguna manera determinando un poco más centrado en el uso de las herramientas, ¿no? Que son propósitos de este taller. Veo a 13 personas que están sentadas este, trabajando frente a este documento. Muy bien. Alguien por allí colgó ya un código QR, muchas gracias. En un momento vamos a ver de qué se trata o a dónde nos lleva. Ahí Max, por ejemplo, nos hace una pregunta. ¿He participado en un horario distinto en el Workshop 1? Ahora estoy en este horario. ¿Hay aulas virtuales diferentes? ¿No? Ok. Max, eh, los workshops, como les había comentado al inicio de la sesión, bueno, algunos de repente se conectaron un poquito tarde, solamente eh, deben participar a un workshop en la semana. Puede ser el miércoles, jueves o el viernes. ¿no? Ustedes vean un horario, ya sea en la mañana o en la tarde. Son cuatro turnos en los cuales se dictan los workshops. Si ya participaron del workshop 2, que esta mañana ya se desarrolló uno y en la tarde uno, ¿ok? Este cuarto no tenía por qué repetirlo, ¿no es cierto? Porque las acciones son las mismas. Pero recuerden, hay un workshop semanal. El workshop 1 pertenece a la semana anterior. Esta semana estamos trabajando con el workshop número 2, ¿ok? Creo que no hay el mayor inconveniente en eso. Ok, Delia, claro que sí. Muchas gracias por eh, afirmarlo. Sí, los workshops lo pueden participar cualquiera de esos días. Ok, okay muchas gracias más por incidir. Me olvidaba de eh, responder lo siguiente. Las aulas virtuales, <coughs> me refiero a que tenemos tres elementos. Uno es el webinar. Otros son los workshops que estamos desarrollando. Y el tercer elemento es el aula virtual. El aula virtual, donde ustedes se conectan en cualquier hora del día. Son 24 horas del día que está abierto, en este caso, el aula virtual, para que ustedes puedan interactuar, revisar los materiales que están allí, no dejar aquellos este, aquellas respuestas a los cuestionarios que se les van planteando. ¿Ok? El workshop, cada workshop es independiente personas diferentes, eh, somos un grupo de especialistas que estamos en horarios distintos trabajando en cada workshop para poder compartir con ustedes la información. Ok, este, muy bien, muchas gracias. Hay alguien que pregunta, alguien quiso inscribirse a este horario en los workshop, pero ya no le permitía. ¿no? Este, muchas gracias, nos está Isabel. Profesora Isabel, muchas gracias por indicarlo. Claro, eh, la inscripción a los horarios de workshops solo tiene un periodo de tiempo para poder ver cuáles son los horarios de mayor demanda. ¿OK? Ya se cerró, pero no tienen mayor inconveniente porque a ustedes les estamos compartiendo los enlaces a todos los workshops. ¿no? Ustedes tienen los enlaces a los 12 workshops que se desarrollan entre el miércoles, jueves y viernes. Y ustedes pueden acceder a cualquiera de esos 12 workshops ¿no? en el horario que mejor les convenga. ¿Ok? No hay ningún problema si no pudo llenar este, o seleccionar su horario del workshop. ¿Ok? Isabel, no hay eh, inconveniente en ello. Muy bien. ¿Ok? Yo voy a ir revisando en un momento las preguntas. A ver, eh, Roxana, ya que estamos por aquí. Eh, muchas gracias, Roxana. Ya completó su pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre workshop y webinar? Bien, al principio también de esta sesión lo dijimos, bueno, pero lo volvemos a repetir. Webinar. Son acciones síncronas que desarrollamos los días martes. La característica de los webinars es ponerlos en contexto de todo lo que se va a desarrollar en los workshops Por ejemplo, el webinar que se desarrolló este martes, de 9 a 11, dio una apertura a todo lo que estamos haciendo ahora en los workshops en los talleres. ¿Y qué es el workshop en sí, entonces? El workshop ya es la representación práctica de lo que se anunció en el webinar. ¿Ok? En este caso, dentro del workshop ahora, nosotros tenemos que hacer estos ejercicios y entregar nuestras evidencias, ¿no? Mientras que en el webinar solamente participamos de qué es lo que se va a hacer, cómo funciona, cuáles son aquellas características generales, ¿no?, de las actividades de la semana. Por eso, el webinar está asociado al workshop y son uno cada uno por semana. ¿Muy bien? Ok. Seguimos avanzando entonces. Recuerden que aquí... Ahí tienen el QR del acceso al documento compartido. Muy bien, si están viendo mi pantalla compartida, y tienen el acceso al código QR. Podrían este, tener inmediatamente acceso a este documento de... Si ustedes escanean este código QR con el, con la cámara de su dispositivo móvil, ¿no? De su celular. Muchas gracias este, por, por haber construido ello. Ok. ¿Dónde está el verdadero potencial de las hojas electrónicas? Y... Se los muestro en este momento. ¿Ok? Miren, me he pasado a otra hoja electrónica. En este caso, la estoy denominando hojas de cálculo guión plantilla. Ya está guardado. Esta hoja de cálculo. Y está guardado y sincronizado en la nube. En ningún momento he tenido que estar guardando, guardando para que no se pierda información. ¿Qué es lo que encuentro aquí? Ah, muy bien, aquí encuentro la plantilla de un documento, ¿no? Es un documento, no lo he construido yo, sino he usado las plantillas que existen allí en Google, ¿no? Que están ya preconstruidas. Es más, ya tienen formatos de color, diseños, tienen en este, muchos aspectos la parte de los sombreados, tienen las fórmulas matemáticas ya desarrolladas, etc. Por ejemplo, esta hoja es del control de horas de proyectos. Yo veo aquí una pequeña tablita: lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿ok? Ahí están los días de la semana y tengo aquí cuatro proyectos. Entonces, yo puedo ir registrando la información en cada proyecto. Por ejemplo, este fue uno, aquí fue 15, aquí 35, aquí solo fue uno, aquí fue 7, etc. Y si ustedes ven, yo estoy modificando valores e inmediatamente los totales los subtotales, y el total final se va modificando. Por ejemplo, este no es 15, sino este tal vez es 10. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a cómo está establecida las fórmulas y a los factores que se han establecido, se va variando también este tarifario que está establecido aquí por ahora. Muy bien. Bueno, aquí puedo ir registrando y actualizando la información. Pero miren, esta hoja de cálculo no está sola. Esta hoja de cálculo que es el control de la hoja de horas, ¿okay? tiene una hoja asociada, que son estadísticas. Y aquí están las estadísticas. ¿no? Las estadísticas, por ejemplo, me dicen que el proyecto A, muy bien, 7,50, el proyecto B es 49,50, el proyecto C, 19 y el proyecto D, 6. Esta hoja de cálculo está conectada a la primera hoja. ¿no? De tal manera de que si yo voy modificando los valores, las gráficas también se van a ir moviendo. Por ejemplo aquí, el proyecto B es el que demanda mayor cantidad, no que es 49.50. Y vamos a variar esos valores a propósito para ver cómo va cambiando todo esto. Entonces aquí no era 35, sino acá 5, aquí era 40, aquí 80 y aquí 12, por ejemplo. ¿Okay? aquí el proyecto D es el que demanda más que el 133 y vamos a ver la gráfica ok, la gráfica miren, se ha actualizado de forma inmediata nos dice que el proyecto D tiene 133 y miren la gráfica del proyecto D pero profesor esa forma de representarlo también mm, podría modificarlo, ¿no? es un gráfico que está dentro de una hoja de cálculo. ah, yo puedo hacer aquí un clic derecho ok y puedo hacer lo siguiente Puedo ir viendo qué opciones tengo. Área de chat, estilos de gráfico, títulos de gráfico, serie, leyenda, los ejes, puedo modificar los ejes que tengo aquí, líneas, cuadrícula, rango de datos, ¿no? Son algunos elementos que yo puedo ir modificando. Permítame hacer un ajuste de tamaño para poder hacer los, los cambios. Estoy eligiendo la última opción que es rango de datos. Inmediatamente entro al editor de gráficos. Y aquí me dice, el tipo de apilado que estás viendo es un apilado estándar. El rango de datos de donde se está tomando la información es F8 y G16, hasta G16. Puedes ver el eje Y, ahí están los cuatro proyectos, las etiquetas que se muestran, etc. Pero yo quiero cambiar el gráfico, no quiero que sea una barra, okay, una barra horizontal. sino Yo quiero tal vez que sea una barra vertical, o tal vez... Un gráfico circular. Vamos a ver el gráfico circular. ¡Ah! Muy bien. Y miren, se han hecho los ajustes. ¿Ok? Entonces yo puedo ir definiendo muy rápidamente a nivel de las plantillas y de las propuestas que me da el sistema, las gráficas. Pero miren lo que me dice aquí. No, estás intentando editar la parte de una hoja que no debería modificarse involuntariamente. ¿Quieres continuar? Ok. ¿A qué se refiere eso? Aquí me está diciendo que la hoja 1, que es la tabla donde registro la información, está conectada a la hoja 2. Y el hecho de estar conectado es que podría yo modificar y alterar algo porque esta hoja es automática. Entonces me está haciendo esa advertencia simplemente, ¿no? Entonces miren cómo podemos trabajar y potenciar nuestras hojas de cálculo. ¿Okay? Ya no trabajamos en hojas simples, sino en hojas interconectadas. Muy bien, pero estoy usando plantillas para eso, ¿no? Para no complicarnos mucho. Vamos a otro ejemplo. Esta es una hoja de registro de asistencia, por ejemplo. Muy bien. Aquí a la izquierda yo estoy viendo el nombre de la clase. Bueno, ahí falta el profesor. Ahí están los alumnos. Yo podría tener tal vez más estudiantes. Vamos a empezar acá a numerar a los alumnos. Tal vez este sea el alumno 2. Y vamos a ir creando algunos alumnos más. Muy bien. Aquí tengo ya seis estudiantes. Perfecto, y estos que están sin número. Muy bien, aquí me dice día 3108, ¿ok? ¿Cómo es su asistencia? ¿No? En este caso se ha establecido P, presente, T, tardanza, J, justificado y este injustificado. Muy bien, yo puedo ir registrando así, ¿no? Esos valores, injustificado, por ejemplo, por aquí, este otro día, etcétera. No, Ya he ido registrando la información, tardanza, tardanza... Por aquí este alumno tiene más tardanzas, etc. Entonces voy registrando la información. Muy bien. Y no solamente registro la información de estos días. Si me voy desplazando hacia la derecha, voy a ir viendo mucha más información. o todo el mes y al final tengo un resumen. Aquí, por ejemplo, tengo el resumen de cuántos han llegado tarde. Ah, miren, este alumno llegó cuatro veces tarde. El alumno 5 llegó una vez tarde, ¿no? Y ahí está representado. Lo mismo las justificaciones de las asistencias o inasistencias que haya tenido. Entonces, bien, aquí yo puedo tener esta hoja de registro, donde puedo ir dejando la información. Pero si ustedes han visto, tengo aquí algunos paneles establecidos para que no se puedan mover en el desplazamiento. Por ejemplo, me puedo desplazar horizontalmente, si ustedes ven, okay, la columna donde está el nombre del alumno prevalece. Ese es un desplazamiento horizontal. Y también puedo tener un desplazamiento vertical. Miren, me desplazo verticalmente okay, y la información va corriendo. Pero en este caso, ¿qué es lo que no cambia? Ah, ok. Estas tres primeras filas se han quedado allí pegadas, podríamos decirlo. Se han quedado inmovilizadas. ¿Y cómo hago ello? Es muy fácil. Yo me voy a la opción ver y puedo elegir inmovilizar. Y aquí puedo inmovilizar la fila, dos filas, hasta la fila actual. Como estoy en la fila 6 me dice hasta la fila actual, podemos inmovilizarlo. Lo mismo sucede en columnas, columna 1, 2 o hasta la columna donde estoy. Bueno, acá me, me propone la C porque yo estoy conectado o estoy con mi cursor en la columna C. Muy bien. Aquí está en la columna C. Entonces, así es como... Puedo establecer el movimiento ¿sí? de mi tabla por la inmovilización de la misma. Bien. Pero vamos a la siguiente hoja. Aquí está. La siguiente hoja me dice, por ejemplo, P significa que es presente. T significa que es tarde. J, ¿no? De ausencia justificada e injustificada. Muy bien. Entonces, esto está conectado con la otra hoja. Igual, ¿no? Es un ejemplo... ...de cómo podríamos potenciar esta parte de luz. Pero una hoja electrónica también puede ser mucho más potente. Miren aquí. Esta es una plantilla de proyectos... Eh, ...en este caso mostrados a nivel de un diagrama de la Pero aquí el proyecto tiene una serie de etapas... ...tiene una serie de tareas ¿no? y actividades propias. Lo importante es que está representado aquí... ...a nivel de una plantilla que ya está construida... Lo único que yo tendría que hacer es usar esta plantilla y empezar a registrar la información. Aquí veo análisis e inicio del proyecto, por ejemplo, es una de las etapas. Y una tarea, carta del proyecto. Bueno, aquí aparecerá el nombre de la persona responsable de ese proyecto. Tengo una fecha de inicio, una fecha final y me dice que son tres días que tomaría la realización de la carta del proyecto. ¿Esta actividad ya fue realizada? Sí, al 100%. Ya está completa. Y así, miren, las siguientes actividades tienen una fecha de inicio, final, una cantidad de días de trabajo y si está completada o no. Pero, por ejemplo, para la parte de investigación, ha habido un error de cálculo. Por ejemplo, solamente se han puesto seis días y la parte de investigación tomará mucho más tiempo aquí. Entonces, aquí yo puedo modificar las fechas ¿no? y tal vez en vez de ponerle día 21, le pongo día 31. Y acá me dice, ah, muy bien, estás tomando ahora 16 días para esta actividad de investigación. Perfecto. ¿Y está completado a qué porcentaje? Al 90%. Ah, no, de repente está solo al 50. ¿Ok? Y cambia también el color. O de repente al 20%. O tal vez cero. Blanco. Entonces, también puedo tener controles aquí. De, a nivel de plantillas, en una hoja de cálculo de este proyecto. ¿no? Y ahí está toda la plantilla y todos los datos puedo ir modificándolos y son editables Entonces, ¿Es potente eh, una hoja de cálculo? Sí, estamos viendo que, que tiene muchos ejemplos. Este es un boletín de notas. Yo sé que muchos de ustedes proporcionan notas a vuestros estudiantes, bueno, a nivel de los padres de familia. ¿Okay? Aquí hay un pequeño resumen de cómo funciona esto. Aquí hay algunas gráficas. Esta gráfica, por ejemplo, hace referencia a la gráfica de estudiantes en función a los valores de nota y el número de estudiantes. Ah, muy bien. No voy a modificar todavía nada. Aquí se modifica, por ejemplo, el campo tarea, el campo test, el campo examen. ¿Y dónde vacío esa información? No lo hago aquí, en este boletín, porque este es el resultado. Lo hago directamente en la hoja, ¿no? Donde están mis participantes. Aquí veo el alumno 1, 2, 3, 4, etcétera, Hasta el alumno 9. Cada uno tiene una calificación en sus tareas. tiene calificaciones en el test. Y también en el examen. Perfecto. Pero no solamente tengo nueve alumnos, tengo un poco más de alumnos, ¿ok? Tal vez llegaron ahí al número 10, 11 y 12, ¿no? Bueno, lo voy a dejar así. Vamos a ir estableciendo sus notas. Por ejemplo, aquí fue un 14, un 15, un 12. Aquí fue tal vez 10, 12, 14. Aquí 14, 15, 16. Perfecto. Si ustedes ven, los valores de porcentaje se van llenando de forma inmediata. Muy bien. Pero... ¿Cómo va mi gráfica? Ah, mi gráfica se va armando en función también a esas calificaciones. Pero si yo quiero dar un informe individual por cada uno de mis alumnos, recuerden aquí que tengo el alumno 1, 2, 3, quiero dar un informe individual, voy a hacerlo de la siguiente manera. Me voy a la hoja de informe y aquí en la hoja de informe veo, ah, ok, el alumno 8, pero me vino el padre de familia del alumno 1, ah, muy bien, el alumno 1, ¿cómo está? Y aquí están sus valores, sus tareas, exámenes y sus gráficas, ¿no? El promedio de la clase es el que está en rojo. Y el alumno, ¿cómo se encuentra frente al promedio de la clase? Ah, se encuentra muy bien, ¿no? En este caso debe ser un alumno destacado. Vamos, otro estudiante. El estudiante 7, por ejemplo, aquí está. Perfecto. ¿Ok? Y aquí está. ¿Cómo es el promedio de la clase y cómo está el alumno 7? Ah, miren. Estuvo bien, pero después... Fue bajando un poquito, ¿no? Se perdió ese espacio ahí dentro del promedio. Ok. Entonces, miren lo potente que puede resultar una hoja de cálculo. Claro, este es un gráfico lineal. Ah, pero yo puedo, recuerden, puedo cambiar el tipo de gráfico, ¿no? Ya no quiero este gráfico de líneas. Tal vez quiero este otro gráfico, ¿no? De líneas suavizadas. O de repente el gráfico a nivel de... de pilas, ¿no? un, un gráfico apilado para ir viendo. El promedio de la clase es el que está en rojo y el estudiante cómo va con ese promedio. Ahí ¿no? está marcado en azul. Yo puedo ir variando y eligiendo la gráfica que necesite, ¿no? de acuerdo a cómo voy, identificando las necesidades de información que quiero mostrar. Muy bien, lo vamos a dejar aquí en gráfico lineal, ¿no? que así es como estaba construido. Ok, entonces miren, tengo una hoja de cálculo y esta hoja de cálculo tiene muchas otras hojas con información que yo puedo ir trabajando, manipulando en solo una hoja de cálculo. Imagínense cuánta información puedo manejar. Entonces, una característica de esta herramienta es que yo puedo usar plantillas para poder construir información. No debo empezar en hojas en blanco, eso es muy complicado hoy en día, habiendo tantas plantillas. Lo otro es que este documento lo puedo trabajar en un entorno colaborativo, y tal vez esa sea una de las características más importantes de las hojas de cálculo. ¿Y cómo hago ello? En la esquina superior ustedes ven que tengo el icono de color verde que dice hojas de cálculo, y en la esquina derecha tengo el botón que dice compartir, y también está en color verde, porque está asociado a la herramienta. Pero el botón compartir me aparece un pequeño personaje y un eslabón, me dice, ah, ok, este documento es público en la web. Vamos a ver, hago clic en compartir. ¿Y quiénes tienen acceso al documento? ¿Qué personas? Yo estoy como propietario, o Lincoln está aquí como propietario, y el profesor Ediberto, nuestro partner, quien nos acompaña ahora en la sesión, nos está ayudando ahí en, en el interno, él hace las veces de editor. ok. Muy bien. Entonces, se puede editar, modificar el documento, compartir, darle más permisos, etcétera. Muy bien. ¿Qué es lo que nos está pidiendo que nosotros entreguemos como evidencia de que hemos realizado una hoja electrónica? Ustedes construyen una hoja electrónica, puede ser a través de una plantilla o alguna hoja electrónica que ustedes la vayan a construir. Y ustedes tienen que entregar el vínculo, obtener un vínculo. ¿Ok? ¿Y cómo obtienen el vínculo? Miren, yo voy a hacer aquí algunos cambios y los vínculos o los permisos que tienen que hacer aquí para poder entregar esta actividad es solamente de lectura. Entonces, yo puedo elegir aquí cualquier persona que tenga el vínculo va a poder leer el documento. Y si lo puede leer, seguramente va a poder también compartir ese enlace otra vez. Ustedes ven que se ha compartido aquí y aparece el mundo, ok, muy bien, entonces prácticamente cualquier persona en el mundo que tenga el enlace va a poder leer el documento. Algo que también tengo que ver, puedo hacer que el documento sea restringido o solamente que sea accesible para todos aquellos que tengan su cuenta aprende en Casa, ¿no?, del Ministerio de Educación. También puedo manejar esa restricciones. Lo voy a dejar con la última, que es lo que me pide en este caso nuestra evidencia número nuestra evidencia de hoja electrónica, ¿no? Nuestra evidencia número uno. Ok. Copio el vínculo y le digo, listo. Muy bien. Esa dirección que he copiado es la que yo debo presentar. Ustedes están aquí. Muy bien. Veo que siguen llegando las consultas. En un momento más vamos a ver los detalles de esas consultas para poder seguir avanzando dentro de. El trabajo con las herramientas de Google a nivel de hojas de cálculo. Bien, en un momento retomamos las preguntas. Ahí está creciendo nuestra cantidad de preguntas. Muchas gracias por ello. Entonces, voy a alejarme un poquito. Hemos visto muy rápidamente el potencial de lo que significa trabajar una hoja electrónica con Google. Todos los otros elementos que existen aquí dentro de la hoja electrónica... Okay, Son muy parecidos a su competidor. Por ejemplo, si yo quiero hacer la inserción de imágenes o quiero insertar un pequeño gráfico, okay, O voy a insertar una pequeña imagen y me dice, la imagen la puedes insertar en una celda o, en este caso, sobre la celda, un flotante. Miren, cuando yo inserto una imagen sobre la celda, vamos a explorar una pequeña imagen que yo tengo por aquí... Ok, aquí está. Vamos a subir a este pequeño profesor. Y como le he dicho, por favor, insertame en la celda. Ese profesor está allí dentro de la celda. ¿No? Ah, es, es muy grande. Ok. Ese profesor está allí dentro de la celda, ¿no? Es así como ha sido compartido. Allí está, se insertó dentro de la celda. Pero la otra opción es de insertar una imagen... Sobre una imagen flotante Voy a insertar la misma imagen Ok, que la tengo por acá Para que vean Cómo se inserta una imagen flotante Y ahí está, ¿no? Ahí está, esa es una imagen flotante Ocupa muchas celdas, mucho espacio Y la otra simplemente es una imagen Que está dentro de una celda ¿Ok? Entonces, ¿a una hoja de cálculo Le puedo insertar algunos elementos como imágenes? Sí, y no solamente imágenes gráficas, dibujos, y puedo conectarlo a otra herramienta Google, que sería el formulario. Muy bien. Mientras tomamos unos minutos, Heriberto, no sé si tenemos alguna pregunta por allí que podemos estar resolviendo. Y sí, yo quedo muy atento a que puedas ayudarnos en ese aspecto. No sé cómo estamos con todos los participantes. Ya tenemos más de 60 participantes en sala. Muy buenas noches y bienvenidos nuevamente a los que se están conectando recién. Y voy a revisar muy rápidamente vuestras preguntas. Bien, las preguntas este, sí, no, no son tanto para lo, lo que estás exponiendo, lo cual aclara que, que se está entendiendo bastante los temas que estás exponiendo. Más bien son los relacionadas a lo que es envío de correos y cuentas. Así es que estoy ayudándote respondiendo al costado para darte oportunidad que sigas avanzando con la explicación de nuestro workshop. Excelente, Eriberto, Muchas gracias. Ok, como bien nos, nos comparte Heriberto, es que también se está adelantando y está dando respuesta a vuestras preguntas, y eso me parece muy bueno, ¿no? Es el potencial de trabajar en un entorno colaborativo. Entonces, si yo veo aquí, vamos a ver, y me voy desplazando a las otras hojas que tenemos. Muy bien, aquí hay una columna, la columna D son respuestas, ¿no? Y aquí Heriberto, miren, nos está acompañando a poder configurar y responder muchas de vuestras preguntas. ¿Ok? En un momento retomamos también las preguntas. No se preocupen. Vamos a continuar revisando un poco la herramienta. Entonces, ¿hemos visto que la hoja electrónica se convierte en una herramienta con muchas posibilidades? Sí. Lo importante es manejarla. Creo que no tenemos inconvenientes en ello. Lo más importante va a ser en cómo comparto yo la información y a quiénes hago la entrega de los permisos necesarios. Puede ser que algunos estén entregando el permiso solamente de lectura, a otros voy a estar entregando el permiso tal vez de comentarios y algunos que me ayudan a construir el documento. Recuerden que cuando tengo documentos con ciertas características no puedo compartirlo con todos y que todos puedan modificar el documento, ¿no? Eso sería un poco irresponsable. Lo que sí tendría que hacer es determinar exactamente cómo voy a trabajar ese documento ¿no? con la estrategia de trabajo. Bien, pero al momento de estar conectado a internet este documento, esta hoja de cálculo, ¿ok? Yo tengo algunos complementos. Cuando hablamos de complementos, miren, me voy a, a la opción de obtener complementos. Cuando hablo de complementos es que yo puedo tener acceso a muchos complementos a nivel de software que se pueden conectar con mi hoja electrónica, ¿no? con mi hoja de cálculo. Por ejemplo, aquí tengo Lucidchart. Si alguno de ustedes, por ejemplo, está haciendo un diagrama de flujo, de repente un mapa mental, etcétera, ¿lo podría conectar a su hoja electrónica? Sí, Lucidchart permite esa conexión. Lucidchart también permite hacer este seguimiento de proyectos. ¡Ah, muy bien! Pero si yo tengo mis proyectos hechos aquí, ¿los podría trasladar y conectar con lo que es una hoja electrónica de Google? Por supuesto. ¿No? Y aquí tengo más de 10 millones de descargas ¿no? de personas que han usado Lucidchart conectadas a Google. Entonces, miren aquí, casi la mayoría, son de más de 10 millones de personas que se han ido conectando y usando estas herramientas. Entonces, cuando hablo de estos complementos, miren cuántos tengo. Hay muchísimos complementos. Es posible que muchos de estos complementos que ustedes estén utilizando también van a ser necesarios que se conecten. Por ejemplo, aquí me dicen, miren, ah, ok, puedes compartir tu, tu Classroom. ¿no? Y puedes conectarlo a tu hoja de cálculo. Ah, muy bien, eso lo veremos en su momento, ¿no? Y miren, tengo aquí muchísimas herramientas externas en este lugar que se denomina Marketplace para poder conectarla. Aquí está mi generador de códigos QR, ¿no? Lo que hablábamos hace un momento. Muy bien, voy a cerrarlo. Entonces, como estoy conectado con este documento en Internet, también tengo la opción de poder conectarlo con otras herramientas de otros proveedores. Eso es la parte de complemento. Aquí en las herramientas que tenemos, una, un aspecto muy importante tal vez sea la ortografía. A veces cuando trabajamos a mucha velocidad y no tenemos a alguien que nos ayude en la revisión de los textos, ok, puedo decirle a Google aquí que haga una revisión ortográfica, ¿no? Para ver y corrigiendo aquellos inconvenientes que pueda yo encontrar. Algo que también me preguntaban era, ¿qué pasa si yo tengo una hoja electrónica y quiero modificar algo? Puede ser que ese algo que quiera modificar esté protegido. Ah, ok. Aquí dentro de herramientas yo puedo establecer, por ejemplo, que esta zona que estoy sombreando la puedo proteger. Puedo proteger, por ejemplo, la hoja completa o puedo proteger un rango de celdas. Por ejemplo, aquí yo digo, voy a proteger un rango de celdas de la hoja 1, desde la celda B2 hasta la D9. Ok. Allí está. Yo puedo hacer una protección. ¿Y qué permisos puedo tener? restringir a, a quienes pueden editar el rango. Solo tú y el propietario son las personas que podrían editar. ¿no? Y ahí miren, puedo establecer permisos. Ah, ok. Entonces, así ninguno de ustedes podría accidentalmente tal vez borrar los enlaces que están aquí dentro de las celdas de color. Creo que por allí estamos viendo que las hojas de cálculo son muy potentes para las acciones que vayamos a desarrollar. Muy bien. Ok. Vamos por las preguntas y pasamos a una segunda herramienta. Recuerden la evidencia, por favor. Deben presentarla el día de hoy. Muchas gracias, Isabel. Ya dimos respuesta. Ok. Roxana también ya participó. Muy bien. Gladys hace una pregunta. Bueno, una pregunta de, de alguna manera este reincidente, ¿no? Este, muchos estamos preguntando también ello. ¿Tenemos la oportunidad de participar en el workshop número uno otra vez? ¿Ok? Recuerden, el workshop número uno se desarrolló la semana pasada. Y aquí preguntan si pueden participar del workshop. Claro, que hay algunos elementos importantes. Eh, Gladys, no se va a desarrollar eh, nuevamente un workshop 1 pero sí van a poder tener acceso a una grabación. Entonces, allí van a poder recrear ¿no? de qué se trataría ese workshop y qué entregables también se les está solicitando. Claro. Ya no vamos a poder preguntar porque no hay una persona que esté allí, ¿no? Okay. Bien. Ahí veo a Roxana. Okay, Roxana, muchas gracias. Este, estamos yendo, tratando de ir a un ritmo adecuado. Muchas gracias, Roxana. Feliciano. Ah, okay, Feliciano, muchas gracias. Este, ahí tiene un pedido muy importante. Feliciano nos dice, requerimos un cronograma detallado. Muy bien, Feliciano. Yo creo que la el próximo trabajo que vamos a hacer esta noche es elaborar un calendario de actividades y se los vamos a compartir. Okay, muchas gracias, ya lo han estado pidiendo, Feliciano. El problema es que cuando les damos un calendario completo, okay, muchas veces eh, lo toman en cuenta y no siempre van asistiendo a las actividades que se han programado. En este caso, como muchos de ustedes tenían inconvenientes en asistir, en, en acceder al aula virtual... Les hemos estado compartiendo los enlaces a vuestros correos electrónicos, a vuestros números de celular, por WhatsApp, por grupos de Telegram, ¿no? Hemos visto muchas estrategias para poder, en este caso, eh, suplir eso de que no podían acceder al aula virtual. ¿Ok? Feliciano, muy pronto va a tener ese, ese detalle. Hay varias respuestas que están dando ahí, ¿no? Ok. Ah, ya está respondiendo ahí, este, también. Muy bien. Ahí también le está preguntando a, a Feliciano, ¿no? ¿De qué macroregión es este nuestro querido profesor Feliciano que nos está haciendo esta pregunta? Y Juan, por ejemplo, miren, nos está preguntando algo interesante. ¿De no asistir a un webinar o workshop? No, por razones de trabajo, podría seguir con las demás? Por supuesto que sí. Ya se les había manifestado también. No nos preocupemos mucho por lo que ya pasó, ¿ok? Podemos ir revisando los materiales que ya pasó y estar haciendo los ejercicios, pero vivamos ahora lo que estamos haciendo, no No nos alcanza mucho el tiempo, yo sé, empecemos a resolver lo que ya tenemos programado en esta semana y preocupándonos por las siguientes semanas, van a tener el acceso por supuesto a la grabación, el webinar está grabado allí y ustedes tienen acceso permanente, seguro en un momento más este eh, nuestro partner eh, Gilberto, el profesor Heriberto que nos está acompañando ahora en la sala nos va a compartir el enlace a los webinars. Los workshops, bueno, sí, también se van a dar los accesos para que puedan este, revisarlos. El link de control de asistencia también no lo puede ver el profesor Juan. Muy bien, lo acaban de dejar allí. Muchas gracias por compartirlo y lo han vuelto a dejar allí. Ok, hay una pregunta a Magali que nos hace sobre las cuentas Aprendo en Casa. Ok, yo sé que es muy, muy preocupante para muchos, ¿no? Las cuentas Aprendo en Casa, para los que todavía no la tienen, no se preocupen. En los próximos días van a tener su propia cuenta Aprendo en Casa. ¿no? Es cuestión de un trámite administrativo que va a resolver ello. Pero también debemos tomar en cuenta de que los ejercicios que estamos haciendo ahora funcionan con las cuentas de correo personal. Si yo tengo mi cuenta de Gmail, con eso puedo estar trabajando sin mayor inconveniente. ¿Ok? Muy bien. La profesora Luz nos hace referencia a las evidencias. Ok, profesora. Si ustedes ven aquí el enlace en la parte superior, tenemos en esta opción de color verde el enlace a las evidencias. Si ustedes pulsan a ese enlace de evidencias, nos lleva a este formulario. De aquí nos dice Registro de evidencia del workshop de la semana 2. Ok. Aquí simplemente tengo que registrar mi número de DNI y las evidencias son Evidencia número 1. Evidencia número 2 y evidencia número 3. Nosotros acabamos de trabajar con la hoja electrónica de cálculo, ¿no es cierto?, de Google. Muy bien. ¿Cuál es la evidencia? La evidencia es el enlace que hemos creado. Muy bien, a ver, regreso muy rápidamente. ¿Cuál es ese enlace que hemos creado? Miren, digo aquí a compartir. Me voy a obtener el vínculo. Cualquier persona que tenga el vínculo debe tener solamente los permisos de lectura. Entonces le digo copiar vínculo y listo. Esto que acabo de copiar y pegar, copiar, perdón, lo debo pegar aquí. Ya está. Toda esa dirección que está marcada allí con el fondo celeste, viene a ser mi evidencia sobre las hojas de cálculo de Google. Muy bien. Lo mismo vamos a hacer ahora con la, las presentaciones de Google, el equivalente a lo que nosotros conocemos como PowerPoint, por supuesto. ¿OK? ¿Qué nos está pidiendo? Debemos compartir también nuestra presentación. ¿Con qué permisos? Con los permisos de comentarista. Entonces, para ello vamos a crear una presentación. Muy bien. Y punto de partida. Nuevamente regreso aquí a mi correo electrónico. ¿Ok? Estoy aquí en mi correo electrónico. En este caso yo estoy usando mi cuenta Prenda en Casa. Me voy aquí al icono de las aplicaciones de Google. Y me voy a mi presentación de PowerPoint. Aquí está, presentaciones. Voy a pulsar aquí en presentaciones. Espero un momento. Perfecto, ya estoy aquí en la interfaz de esta nueva herramienta que es presentaciones. Igual como sucedía en lo que son las hojas de cálculo. Puedo empezar con un documento en blanco o también puedo empezar a trabajar con hojas a nivel de plantillas. Si yo elijo más plantillas, ok, miren cuántas plantillas tengo por acá. Tengo varias plantillas con las cuales yo podría empezar o iniciar mi trabajo. Muy bien. Vamos por una plantilla. ¿OK? Yo explorando aquí y viendo rápidamente, podría empezar a utilizar tu gran idea. Esta pequeña plantilla de aquí. Entonces, miren, no estoy empezando con un documento en blanco, sino con algo que ya está preconstruido. Espero que cargue. Si ustedes ven aquí, ya tengo mi presentación a nivel de diapositivas, por supuesto. A la izquierda tengo la tira de diapositivas. Muy bien. Ya está con contenido prefabricado. ¿Ok? Y cada vez que digo una diapositiva, a la izquierda, aquí a la derecha, tengo la vista completa de la diapositiva para poder modificarla, mejorarla, cambiarla, etc. Muy bien. Antes de empezar, algo muy importante... ¿OK? Es definir lo siguiente. Yo ya lo tengo hecho, pero vamos a recordarlo. Me voy a la opción archivo. Me desplazo aquí a la parte inferior y voy a encontrar configuración de página. Si yo elijo configuración de página, aquí tengo dos opciones. La estándar, que es 4.3. Es casi un cuadrado, ¿no? 4.3. Eso está hecho para los las pantallas de computadoras o los monitores de cómputo antiguos, ¿no? Esos monitores que eran grandes en profundidad ahí, los de tubo de rayos catódicos. Los famosos eh, monitores CRT, ¿no? Que emitían un montón de plomo y había que cuidarse, ponerle filtros y todo eso. Ese estándar 4.3 es ese estándar antiguo de los monitores o televisores antiguos. Casi ya no se utilizan. Por eso cuando ustedes van a una presentación, a un taller o a una charla, todavía algunos usan... Este formato es estándar 4.3. ¿no? Ah, y ustedes ven, ah, estas diapositivas son antiguas, ¿no? Y si ven a la persona también, de repente es antigua, la persona no se dio cuenta de esta parte. Entonces, hoy en día se, establecido, se han establecido nuevos estándares. Y la mejor recomendación es usar la versión o la visión panorámica 16.9. ¿Por qué 16.9? Si ustedes han visto nuestros monitores de cómputo, Nuestros celulares, nuestras tablets, no son cuadrados. ¿no? De alguna manera, si los, los giramos, tienen ¿no? un poco más estirados de la forma horizontal. Entonces, esa opción panorámica nos permite ver la información extendida. Por eso las películas hoy en día también las vemos así extendidas, ¿no? en formato panorámico. Y bajo el estándar 16.9. Muy bien, entonces, eso es importante considerarlo. Voy a aplicar. Ya mi presentación, yo ya lo había hecho antes, por eso mi presentación ya está en ese formato ancho, que lo llaman algunos 16.9. Muy bien. Entonces, vamos a empezar a construir aquí nuestra primera presentación. Voy a empezar a editar, como este es un documento que existía, ¿no? Aquí, por ejemplo, voy a colocar... ...los personales. Muy bien, ok, así se va a titular esta diapositiva. Me van a conocer un poquito y yo también seguramente los voy a ir conociendo. Bueno, voy a escribir aquí mi nombre completo. Muy bien, perfecto. Todo lo que hago, soy un tecnólogo educativo. Tengo muchos años ahí trabajando en lo que es la tecnología y la educación. Entonces seguramente este en algún momento... Nos hemos conocido seguramente en alguna actividad si ustedes estaban involucrados en la parte tecnológica un fuerte abrazo a aquellos este, con los cuales compartimos espacios y formación seguramente ¿Okay? actualmente estoy radicando por ejemplo en la ciudad del Cusco este por temas de pandemia he querido eh, empezar a radicar aquí eh, y eso me ha permitido este, pasar mucho más tiempo con mi pequeñita de 3.5 años no es, eh, Pequeña Milagros, es mi hijita, ella tiene tres tres añitos y medio, y ella es la que ha compartido y ha vivido mucho más, creo, este, la felicidad de tiempos de pandemia, ¿no? porque ha estado más en contacto con una. Yo creo que eso ha acercado mucho a las familias y nos ha servido un poco también para valorar esos espacios que tal vez los teníamos este, descuidados, porque cuando uno tenía una jornada laboral a veces un poco extensa. estaba mucho tiempo fuera de casa, ¿no? Y dónde quedaban los hijos, decíamos. Y ahora que los tenemos mucho tiempo a los hijos en casa, es que también nos preocupa. Y, y ahora, ¿qué hacemos con, con los hijos 24 horas del día en casa? no Y ahí surge esa preocupación. Pero bueno, los tiempos están cambiando, están mejorando muchas cosas. Tenemos que seguir cuidándonos, ¿ok? Yo creo que este tiempo ha sido un acercamiento muy importante. En el caso mío, para mi pequeña, este de convivir mucho más juntos. Y también, en eh, el caso de la tecnología, ¿no? Este, acercarnos e involucrarnos mucho más en este mundo tecnológico. Entonces, eso es un poquito lo que soy. Eh, mi fotografía. Vamos a insertar una imagen, a ver, para que me conozcan. Bueno, ya me están viendo a través de cámaras, pero les voy a subir una fotografía de cuando era un poco más joven. En esta diapositiva, miren, voy a insertar, y puedo insertar muchas cosas. Imágenes, puedo insertar fotos que yo tenga desde mi celular, por ejemplo. Fotos a través de una dirección, o a través de la cámara, ¿no? Yo puedo tomarme una fotografía inmediatamente y podría insertarla también. Pero voy a Tuví una fotografía cuando era un poco más joven. Tengo por acá. Ok, miren. Puedo desplazar la fotografía dentro de la diapositiva. Como lo haría normalmente en, en un editor. En este caso de diapositivas. Y aquí está. Puedo insertar audio. Puedo insertar video. Puedo insertar formas. En la parte de video puedo insertar video a través de internet. Puedo conectar aquí un video de YouTube. Puedo conectar un una canción, una música, directamente a mi diapositiva. Formas. Puedo insertar formas, flechas, llamadas, ecuaciones, etc. En la parte de tablas. Puedo insertar tablas básicas, por supuesto, ok. Es una característica interesante. Puedo insertar diagramas, organigramas, por ejemplo. Este, textos de, en, artísticos, ¿no? En los famosos vorab, en líneas, caracteres especiales, símbolos, animaciones. Ah, puedo este, animar lo que estoy con construyendo ahora, ¿no? Este cómo entra la información, las imágenes, las fotos, etc. ¿Ok? Puedo generar también vínculos hacia afuera, este, desde mi diapositiva hacia afuera, y también puedo ver eh, y construir comentarios dentro de la diapositiva. Cosas que tal vez no se puedan ver por aquellos participantes, pero sí porque lo está construyendo. Entonces, miren, voy construyendo aquí mi presentación. Pero también puede suceder lo siguiente, oh, mmm, creo que no elegí muy bien el color, quiero hacer un pequeño cambio, quiero hacer algunos ajustes. Muy bien, no hay ningún problema. Si yo ya he definido aquí algunos colores base para este tipo de trabajo, lo que yo puedo hacer aquí también es trabajar un poco el cambio de fondo. Puedo cambiar un poco los diseños, miren aquí tengo algunos diseños de diapositivas. Puedo cambiar el tema y el tema tiene que ver muchas veces con los colores ok, puedo elegir este primer tema que es un claro sencillo me dice bueno, hay uno que estaba muy oscuro sencillo otro optimizado este basado en enfoque basado en cambio no, basado en impulso ¿okay? y así hay varias muy bien, yo voy a elegir esta por aquí esta que dice material entonces miren, estoy cambiando inmediatamente el tema ok pero pueden haber algunas cosas que no funcionen muy bien por ejemplo, aquí, ¿qué sucedió? Ah, los textos que yo había escrito en el anterior formato estaban con fondo, con texto de color blanco. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que ir corrigiendo. Muy bien. Muchas veces esto va a funcionar perfectamente, pero puede ser que en algunos casos este, pueda surgir este inconveniente, ¿no? Como el que acabamos de ver. Que se cambie un poco el, el formato. o los colores de acuerdo a los temas que hayamos elegido. Muy bien, vamos a cambiar un poquito esta estructura para poder hacer algunos ajustes dentro del formato de textos. Muy bien, yo voy a elegir aquí el texto. Muy bien, aquí tengo las opciones para poder cambiar los colores. Vamos a poder elegir aquí un color negro, tal vez pueda elegir algún otro color, resalte, diseños, etc. Muy bien, ok creo que ya en la creación y en la construcción de una diapositiva no tenemos mayor inconveniente. Yo puedo imprimirlo, puedo guardarlo, descargarlo como PDF, ya tiene un nombre, tu gran idea, por ejemplo, se llama aquí, ya está guardado, no tengo que guardarlo. ¿Ok? Y llegó el día en que tengo que presentar mi material. Voy a una exposición y necesito presentarlo. ¡Ah, muy bien! ¿Qué es lo que voy a hacer? Simplemente en la parte superior... Puedo iniciar la presentación. Y es lo que voy a hacer. Yo pulso la opción iniciar presentación. Tengo vista de presentador. Iniciar la presentación desde la diapositiva 1, desde el principio. O presentar en otra pantalla. Imaginemos que en el salón de clase yo tengo un televisor y ese televisor tiene conexión a la red local. Entonces yo desde mi computadora podría empezar a proyectar en ese televisor. Pero de repente no tengo computadora. Ah, podría agarrar mi celular. Y desde mi celular podría estar enviando o presentando esta diapositiva en el televisor del salón de clase, no, de forma inalámbrica. ¿Ok? La tecnología nos está permitiendo ahora hacer muchas cosas. Sí. Tal vez esta presentación yo la construí, la voy mejorando con el tiempo, la sigo reutilizando y al momento de presentar podría usar mi celular como un presentador. Ya no tendría que estar llevando la computadora, este, o el proyector multimedia, ¿no? Porque a veces muchos ya tienen televisores en, en las aulas. Inicio la presentación desde la diapositiva 1. Muy bien, va cargando la presentación y ya está aquí. Yo hago clic y puedo pasar a la siguiente diapositiva o puedo regresar. No hay ningún problema. Entonces puedo ir avanzando así. Paulatinamente en cada una de las diapositivas. Pero no queda allí. Miren, estoy presentando desde mi navegador de Google Chrome, ¿no? Directamente. No he tenido que instalar en mi computador, este... Alguna herramienta externa, ¿no? Como Microsoft PowerPoint o algo así, lo estoy haciendo de forma directa. Pero también tengo algunas herramientas que potencian esto en la parte inferior izquierda. Si ustedes ven aquí, tengo diapositiva 1, puedo pasar a la diapositiva 2, a la 3, etc. Pero también tengo la opción que puedo ver las notas del orador, notas que me van a apoyar en la presentación puedo activar un puntero láser. ¡Ah, perfecto! Miren, directamente desde aquí puedo yo habilitar un puntero láser para empezar a presentar. Bueno, ahora estoy en pantalla completa. Puedo salir a una pantalla que no esté completa. Puedo detener la presentación o presionar la tecla escape también. Puedo hacer que se reproduzca automáticamente mis diapositivas Sí, por defecto, acá dice cada diapositiva se va proyectando dos segundos y va cambiando la siguiente. O puedo hacerlo de forma manual, como estoy haciendo ahora. La parte de... Subtítulos que tiene que ver exclusivamente con algunas bondades y beneficios para dar la accesibilidad necesaria. ¿no? Y algunos elementos adicionales como preguntas y respuestas sobre lo que son las presentaciones, descargar esta presentación en formato PDF o descargar en formato PowerPoint, ¿no? imprimir, entre otros. Voy a activar aquí el puntero láser. Entonces todas mis próximas diapositivas y presentaciones van a ser directamente desde aquí. Desde las presentaciones de Google. Muy bien, y aquí voy señalando, ¿no? Por ejemplo, estoy señalando inesperado. Más abajo veo emotivo. ¿Ok? Más abajo veo simple. Y ahí tengo el puntero láser que me va ayudando en la presentación. Muy bien. Voy a salir de esta presentación. Y lo que tengo que hacer para presentar mi segunda evidencia, en este caso, es lo siguiente. Elijo la opción compartir. Muy bien. Aparece con un candado porque solamente yo tengo el acceso a este documento que acabo de crear. Yo soy el propietario. Pero lo que me está pidiendo aquí el ejercicio es simplemente obtener un vínculo. Y al obtener un vínculo, aquí tengo que obtener un vínculo con algunos permisos. Me dice que debo compartir con cualquier persona que tenga el vínculo, con todo el mundo en otras palabras, y aparece el mundo allí en color verde, y qué permisos debe tener deben tener los permisos de comentarista. Es decir, a la presentación que acabo de hacer con mis diapositivas, estoy generando un vínculo que me está permitiendo compartirlo con cualquier persona en el mundo, pero solo que tenga los permisos de comentarios. Es decir, van a poder dejarme allí sus comentarios, observaciones, etc. Muy bien, pongo aquí simplemente el listo. Y ese enlace que acabo de copiar lo tengo que entregar en mi formulario de evidencia. Me voy a mi formulario de evidencia. Ok, permítanme, lo tengo por aquí. Y aquí está. Registre el enlace, comparte el enlace de la presentación de Google con el permiso de comentarista. Muy bien, hago clic aquí, clic derecho y estoy pegando mi evidencia. Muy bien. Ya tengo mi evidencia de presentación y ya tengo mi evidencia de las hojas de cálculo. Muy bien. Y finalmente, para concluir la sesión de hoy, nos está faltando generar o crear nuestra tercera evidencia. ¿Y cuál es esa tercera evidencia? Esta de aquí. Me dice, comparte el enlace a un formulario de Google. Pero recuerda que el enlace debe ser acortado. ¿no? Un enlace corto, pequeñito, no tan largo como los que están acá arriba. Ah, ok. Vamos a ver cómo lo hacemos. La herramienta que vamos a trabajar ahora entonces son formularios de Google. Muy bien. Me voy a desplazar entonces ahora a formularios. Hay algunos que veo que están levantando la mano. Por favor, hemos compartido una hoja electrónica para poder hacer llegar las preguntas. Me van a disculpar para no este, simplificar nuestros tiempos ¿no? y no poder este, extendernos mucho más de, del tiempo que está programado. Mi punto de partida para trabajar en formularios de Google. Siempre empiezo con Gmail. Muy bien. Y aquí en Gmail, ¿qué hago? Estoy con mi cuenta Prendo en Casa. Ustedes podrían estar usando su cuenta Gmail. Nuevamente lo repetimos. Y aquí tengo el botón de Aplicaciones Google. Y aquí en Aplicaciones Google, uh, tengo muchas aplicaciones. Debo trabajar ahora la aplicación que es Formularios. ¿Y para qué usamos la aplicación Formularios? Ah, no sé si ustedes se acuerdan esos tiempos en el que por favor, vamos a recolectar el cumpleaños de todos, ¿no? Esta fecha de cumpleaños. Y nos pasaban una hojita de papel donde teníamos que anotar en una tablita este, eh, nuestro nombre, nuestra fecha de cumpleaños, tal vez algún número de teléfono, etcétera, y eso anotarlo en papel. Alguien iba recogiendo la hojita de papel y después la tenía que pasar ahí en la computadora y a veces se equivocaba de fecha o algún número, no escribía bien, etcétera. Esos tiempos en los que nosotros pasábamos esas hojitas para recoger información han cambiado ya bastante. ¿okay? Hoy en día pasar una encuesta, pasar un formulario para recoger información, es decir, inclusive tomar exámenes eh, se puede hacer a través de formularios. Y vamos a ver cómo funciona. El potencial de esta herramienta formularios es, es increíble y cada vez se está usando más y más y más por muchas... Cuestiones en que nos simplifica el manejo de información. Nuevamente estamos en esta interfaz, donde en la esquina superior izquierda veo formularios. Ahí está el icono, ok, moradito. En la esquina superior derecha veo que estoy trabajando con mi cuenta. En este caso estoy con mi cuenta aprendiendo en Casa. Ustedes podrían estar usando alguna otra cuenta, no se preocupe. Y aquí tengo la sección para iniciar un formulario en blanco. o trabajar formularios desde plantillas. Me voy a la galería de plantillas aquí. Muy bien. Y miren lo que tengo. en plantillas tengo aquí en la pestaña general, tengo plantillas de educación. Muy bien. Hay un cuestionario, por ejemplo, para evaluar. Vacío. Hay boletos de salida, evaluaciones. Hay una hoja de trabajo. abajo Me desplazo más abajo y veo personal, buscar horarios, eventos. Trabajo, ¿ok? Comentarios sobre el trabajo, solicitudes, etc. Entonces, miren, tengo varias plantillas ya prefabricadas. Dependiendo de la actividad que yo vaya a desarrollar, puedo usar una u otra indistintamente. Me voy muy rápidamente a esta que dice aquí: Evaluación del curso. ¿Ok? Yo voy a elegir esta plantilla. Muy bien. Va a cargar esta plantilla, ya tiene preguntas, ya tiene alternativas, ¿ok? Bueno, aquí me está dando un tips, que es acelera la creación de tu formulario, ¿no? Bueno, voy a colocar aquí entendido. Ahí tiene un pequeño enlace para importar preguntas. Imagínense, ustedes quieren este, tomar un examen ¿no? o hacer una encuesta, y si tienen las preguntas en Word o en Excel. Las pueden traer directamente aquí, ¿no? Y aquí va a tratar de reconstruir. Y plantearnos nuestro cuestionario, nuestro formulario. Bien. Estoy aquí ya con mi formulario. ¿Qué nombre tiene? En la parte superior izquierda veo evaluación del curso 1. Voy a colocar aquí. Muy bien. Veo que tiene una imagen. Ok. Aquí veo algunos diplomas, un birrete aquí. Y me desplazo hacia abajo. El título dice Evaluación del curso. Aquí hay una pequeña sección de comentarios para poder yo escribir algunos comentarios preliminares para el desarrollo de este formulario. Y luego me está pidiendo en la siguiente casilla la primera pregunta. Nombre de la clase. Y me dice, esto es un tipo de respuesta breve. ¿Qué quiere decir? Que se me va a abrir una pequeña cajita donde yo voy a poder responder ¿no? al nombre de la clase. Respuesta breve. ¿Qué pasa si voy a hacer una pregunta un poco con una respuesta más extensa? ¿Ah? Podría elegir allí la opción párrafo. ¿ok? Pero como solamente me está pidiendo el nombre de clase, la respuesta breve está más que suficiente. Esta pregunta yo la quiero hacer obligatoria? Claro que sí, todos me tienen que poner el nombre de clase. ¿Y dónde está la opción de obligatorio? Aquí abajo. Aquí abajo quito que sea obligatorio. O cuando lo activo y muestro el color, ya estoy haciendo que la pregunta sea de respuesta obligatoria. Nadie puede omitirla. La siguiente pregunta es instructor. Igual, la pregunta es instructor y la respuesta es breve, ¿no? Es algo corto. Y aquí está. ¿Es obligatorio? Sí, es obligatorio. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta Esta pregunta tiene una característica de mostrarse a nivel de cuadrícula ¿no? Aquí está, es del tipo cuadrícula de opción múltiple Ah, muy bien, entonces van a ser filas por columnas ¿Cuántas filas tengo? Tengo dos filas La fila 1 dice nivel de esfuerzo que dedicaste al curso Y la otra fila, muy bien tiempo, Voy a colocar tiempo dedicado al curso perfecto, muy bien puedo seguir añadiendo más filas pero estas filas se van a ir midiendo en función a estas columnas por ejemplo, a nivel de esfuerzo que dedicaste al curso ¿cuántas alternativas tienes? puede ser bajo, suficiente, satisfactorio alto, excelente, etcétera. o puedo ir agregando más ¿quiero que esta pregunta también sea obligatoria? claro que sí aquí está, activo que tengan que responder por cada fila que haya, ¿no? Fila 1 y fila 2. ¿Ok? Obligatorio. Sigo avanzando. Y miren este otro tipo de pregunta. Este tipo de pregunta me dice, ¿cómo fue tu contribución al aprendizaje? Y también es una cuadrícula de opción múltiple. Y aquí tengo filas. Aquí tengo columnas, ¿no? Y también quiero que sea obligatorio. Muy bien. Me sigo desplazando un poco más. Y ¿sí? habilidad y capacidad de respuesta del instructor. Ah, muy bien. También es este el tipo cuadrícula de opción múltiple. Muy bien. También la puedo dedicar y exigir que sea obligatoria. Contenido del curso. Ah, y aquí está el contenido del curso también. ¿Puede ser obligatorio? Bueno, en este caso no la pongo obligatoria. Lo dejo aquí. En ese escenario. Otros detalles. ¿Qué aspectos te resultaron más útiles? ¿Cómo mejorarías este curso? Miren, son respuestas cortas o respuestas de párrafo. Respuesta breve, las cortas. Y después es de párrafo con mayor texto, ¿no? Muy bien. Y aquí hay una pregunta tipo, ¿no? Del de tipo IBM que conocemos nosotros. ¿Por qué elegiste este curso? Y me da opciones múltiples. Muy bien, acá me dice requisitos del curso, tiempo ofrecido, interés, etc. Ok, esta la voy a poner como obligatorio. Muy bien. Son algunos tipos de preguntas que hemos visto que ya están planteados y construidos en esta plantilla. Pero hay algo importante. Yo también puedo construir más preguntas. Por ejemplo, aquí vamos a agregar una pregunta. Tengo el signo más y me dice de qué tipo. Ah, ok. ¿Qué opciones son las que tengo? Y hemos visto respuesta breve o párrafo. Hemos visto lo que es opción múltiple. Hemos visto lo que es una casilla de verificación. Ok, cuando yo puedo elegir más de dos alternativas. O, perdón, más de una alternativa. Una lista desplegable. O puedo cargar archivos. Por ejemplo, digo, por favor, cárgame una fotocopia de tu DNI aquí. Ah, ok. Y podría ir cargando ahí una fotocopia del DNI. ¿No? Escala lineal. Cuadrículas que hemos visto. Escala lineal solamente es una secuencia de valores. Ok. Por ejemplo. En la escala ¿Cómo calificas el curso? Siendo 5 el mayor valor. ¿Ok? Claro, puede ser a 5, puede ser a 10, no sé, no mejor me 5. ¿Ok? Y me va a ir apareciendo una serie de números allí para poder yo ir calificando. ¿Qué más puedo hacer aquí? Puedo insertar un título, una descripción. Puedo añadir una imagen, puedo añadir un video para que sea este, un preliminar tal vez a la diapositiva, o puedo ir dividiendo por secciones. Entonces, ya tengo muchas preguntas, voy a hacer lo siguiente, voy a personalizar un poco los colores. Bueno, ese gráfico para empezar no me gusta, quiero cambiarlo. Ah, muy bien. Ustedes ven aquí, personalizar el tema, y aquí en personalizar el tema veo algunos colores que se han elegido, y hay una imagen. Voy a eliminar esa imagen. Ustedes ven, ya no tengo la imagen que estaba asociada a esta evaluación. Voy a seleccionar una imagen. ¿Puedo yo subir unas imágenes que tenga en mi computador? Claro que sí. Pero también puedo elegir las imágenes que están establecidas por acá. Voy a elegir esta de aquí. Que es, tiene un tono morado. Muy bien, elijo y le digo insertar. Y miren, toda la interfaz debe cambiar de acuerdo al color de la imagen. El color del tema, miren, está todo en morado, ¿no? es en tonos de fucsia, etc. Allí está establecido. Pero, ¿qué pasa? No quiero este color. No quiero este, ese, esa imagen. Tal vez voy a elegir una imagen un poco más con tonos de verde. A ver, vamos a ver una que esté con tonos, muchos más tonos de verde. Permítanme mostrarles de aquí. puedo ver ilustraciones y voy a elegir esta que está con tréboles en tonos de verde. Muy bien. Inmediatamente carga la imagen y todas las combinaciones de temas, ¿ok? Se referencian para mantener, ¿no? Esa imagen. Ese color. Esos tonos. Muy bien. Entonces el color del tema, el color de fondo, ya se está manteniendo. Muy bien. Creo que ya está quedando casi listo. Voy a probarlo. Muy bien. ¿Cómo pruebo? Muy fácil. Aquí en la esquina superior derecha tengo un pequeño ojito que dice vista previa. Me voy a acercar un poco más. Aquí está vista previa. Yo pulso allí. Y aquí está la vista previa. Evaluación del curso. ¿no? Aquí están los comentarios. Y todo aquello que esté en rojo con asterisco es obligatorio. Ah, el nombre de la clase. Por ejemplo, yo lo voy a colocar aquí. Worshipful. Estoy poniendo prueba, no sé, autónomo mi formulario. Instructor. Ah, ok. Aquí estuvo el profesor Lincoln. Nivel de esfuerzo. Ah, voy a colocarlo aquí satisfactorio, satisfactorio. Contribuyó o no al aprendizaje. Y ahí voy viendo si voy respondiendo porque es obligatorio. Calidad del instructor, neutral, esto de acuerdo, de acuerdo, completamente de acuerdo aquí. Ok. Y voy marcando todas las opciones de este formulario. El contenido del curso. ¿Qué fue? De acuerdo, mediano, neutral, mucho, etc. ¿Qué aspectos de este curso te resultaron más valiosos, ¿no? Los talleres, por ejemplo. ¿Cómo mejorarías en este curso? Más horas de taller, por ejemplo. Perfecto. ¿Por qué elegiste este curso? Ah, ok. es requisito para mi título, tiempo ofrecido, el interés. Ah, por ejemplo, yo me estoy marcando aquí interés. ¿En qué escala calificarías de 1 a 5? Ah, muy bien. De repente yo cojo aquí 5. Muy bien, ya respondí a cada una de las preguntas miro. Si todo está bien respondido y, y estoy respetando las opciones de obligatorio y no obligatorio, simplemente me quedaría enviar. Vamos a ver, acabo de enviar, muy bien. Y aquí tengo la respuesta. Bueno, me está saliendo en inglés y podría yo modificar algo. Perfecto. Veo que está funcionando muy bien mi formulario. Regreso aquí entonces a mi formulario. Estoy en la zona de preguntas, aquí al medio. Y en respuestas ya tengo una. Claro, la respuesta que acabo yo de dar. Me voy a respuestas y empiezo a revisar. Ah, ok. Aquí está el nombre, el instructor. Ya se me van construyendo las gráficas en función a los valores. ¿Ok? Como si contribuyó o no al aprendizaje? Ahí están las gráficas. Bien. Inmediatamente entonces, de acuerdo a los tipos de preguntas... Se me han ido construyendo estas gráficas para tener un informe de todos los resultados que me vaya a otorgar este formulario. Muy bien. Vamos ahora a lo siguiente. Estoy viendo a nivel de resumen de todos. Puedo a, nivel de, a ver a nivel de pregunta. A ver, ¿quiénes respondieron en qué aspectos el curso te resultaron más útiles? Hago clic y ahí me salen las respuestas. Y si es a nivel de gráfico, por ejemplo Ok, y aquí está Me muestra ¿no? Que se ha elegido aquí, por ejemplo, neutral ¿no? El promedio ya de la Parte este, de los resultados Puedo ver la respuesta por persona Aquí está el participante 1 Que ha respondido, ahí están sus respuestas El participante 2, 3, etc. Muy bien Creo que ya va quedando mi formulario Ahora sí, me están pidiendo que yo lo envíe Recuerden la evidencia que tenemos que hacer o presentar, en este caso de esta herramienta, es exclusivamente entregar la dirección de enlace del formulario. Antes de poder elegir el botón enviar, me voy a ir a este pequeño engrane, que está aquí, este engranaje, que muchos lo conocemos como configuración, o lo estamos conociendo también como ajustes estoy aquí en configuración y tengo tres pestañas general, presentación y cuestionarios aquí en mi pestaña general, en este caso okay, vamos a poder ver algunas configuraciones importantes muy bien Heriberto, creo que por allí había alguna pregunta si podemos revisarla por favor, yo estaría atento Si ¿me ayudas en ello? tenemos más de 60 personas a ver Eliberto, vamos, adelante, ahí creo preguntas que te están llegando por otros medios. Yo estoy atento. Ok, creo que no hay ninguna. Sí, Lincoln, no, no hay nuevas preguntas, ya parece que, que todo está claro. puede seguir. Perfecto. Gracias, Heriberto. Continuamos entonces. Muy bien. Estamos aquí en, nuestras, en nuestro formulario. ¿okay? Y estamos determinando algunas configuraciones que son importantes antes de enviar el enlace. Lo primero aquí es que tengo general, presentación y cuestionario. En la pestaña general, lo que yo voy a hacer aquí es, ¿qué pasa si yo marco la opción recopilar correos electrónicos? todas aquellas personas que tengan que responder al formulario van a tener que tener abierto su correo electrónico para poder, ¿no? Este, en este caso, conversar. Muy bien. Pero también lo siguiente. ¿Requiere acceso? Ok. ¿Quiénes pueden tener el acceso? Restringir a los usuarios del Ministerio de Educación, por ejemplo. Aquí solamente podría darles acceso a los usuarios del Ministerio de Educación. Pero lo otro que puedo hacer es que todos tengan acceso a este formulario. Entonces, miren lo que voy a hacer aquí. Voy a quitar la opción restringir a los usuarios del Ministerio de Educación. Acabo de quitarlo. Entonces, cualquier persona que tenga el enlace va a poder participar del formulario. Va a poder responder al formulario. Ya no le estoy poniendo restricciones. Algo que sí podría hacer ser limitar a una respuesta. ¿no? Entonces... Pero si voy a limitar a una respuesta, las personas que van a responder, me dice aquí, deben acceder a Google. También estoy empezando a ser más restrictivo. Mejor le voy a quitar. Entonces así va a seguir siendo anónimo. Ok. Bien. Más abajo dice, editar, las personas van a poder editar después de enviar su formulario. Bueno, en este caso no. Que se haga el envío una sola vez. Y van a poder ver los gráficos así como yo los estaba viendo, no. Lo dejo así, no quiero que vean más. Muy bien, aquí ya configuré la opción general, me voy a la opción presentación, y aquí está. Mostrar la barra de progreso, claro, bueno, yo tengo ocho preguntas, entonces en una página se puede ver. La barra de progreso se utiliza cuando, por ejemplo, yo tengo 20 preguntas, y estoy haciendo la presentación poco a poco, entonces la barra de progreso me indica en qué parte del cuestionario estoy, si estoy avanzando, me falta mucho, etc. ¿Ok? Mostrar el vínculo para enviar otra respuesta. En este caso de mostrar el vínculo para enviar otra respuesta es que la misma persona podría enviarme otra respuesta, tal vez. Bueno, en este caso lo voy a quitar. Este elemento sí es importante. Orden de preguntas aleatorio ¿En qué casos yo quisiera que mi formulario me muestre preguntas en orden aleatorio Es cuando yo voy a desarrollar un cuestionario. ¿Ok? Entonces, ¿a qué me refiero cuando... Eh, cuando hablo de cuestionario, es cuando es un examen. Yo a mis alumnos, por ejemplo, les voy a pasar este enlace del formulario como examen. Y sí, tendría que marcar que el orden de las preguntas sea aleatorio. Para que la pregunta 1 eh, al alumno X, eh, al alumno Y eh, sea diferente. ¿no? La pregunta 4 de repente y al otro la pregunta 1. ¿no? no sean las mismas. No, habla, no haya una clave de respuesta. Mensaje de confirmación. Ah, Ok. Mensaje de confirmación, entonces su participación ha sido registrada. ¿no? En este caso, porque solamente estoy haciendo un formulario de encuesta, a nivel de encuesta. Muy bien. Allí lo podía guardar, sí, ya estoy guardando. Ok, y aquí está. Ya he guardado los datos. ¿Y qué tengo que hacer para enviar? Simplemente tengo que presionar el botón enviar y me dice, muy bien, ¿quieres enviar este formulario? ¿De qué forma? ¿Por correo electrónico? Ah, podría escribir el correo electrónico de todos aquí para poder enviarlo. La otra opción es, puedes compartir el enlace. Aquí está, y es lo que nos pide nuestra evidencia el día de hoy. Compartir este enlace, pero no la dirección larga que está aquí, que es muy muy larga, sino aquí tengo una abreviatura. Puedo abreviar toda esta dirección larga, y miren si el más pequeñita. Entonces, cuando digo abreviar, yo podría copiar esto, que estoy abreviando, y finalmente poder partir. Entonces, me voy a mi evidencia. Miren aquí. Entonces, ¿dónde está mi tabla de evidencias? Está por aquí. Perfecto. Mi evidencia número 3. Me dice, comparte el enlace del formulario. Recuerda colocar el enlace acortado. Ok, eso es lo que acabo de hacer. Y ahí está. El enlace corto, ¿no? Más pequeñito en referencia a los enlaces que están en la parte superior. Una vez que yo he terminado, verifico no, bien mi DNI. ¿Qué es lo que debo hacer? Simplemente enviar. Y aquí es donde estoy presentando ya mis evidencias. Muchas gracias por la información brindada, ¿no? Mis evidencias han sido registradas. Ya estaría completando la entrega y el ejercicio programado para este workshop número 2. Esas son las tres evidencias que se están solicitando. Bien, hay una pregunta por allí que el eh, me la está pasando y tiene que ver exclusivamente. ¿Yo puedo convertir este formulario de recolección de datos en un cuestionario, en un examen? Claro que sí. ¿Qué debo hacer? Solamente me voy aquí al engrane y en el engrane voy a elegir cuestionarios. Aquí está a la derecha. ¿Y cómo lo convierto en un cuestionario? Aquí está el botón, convertir en cuestionario. Aquí puede bloquearse para los equipos de Google, que son los Chromebooks. Aquí la calificación se muestra inmediatamente después de cada entrega. El alumno entrega su cuestionario y inmediatamente le sale la calificación. ¿Sí? También podría ver el alumno las preguntas con las respuestas incorrectas, las respuestas correctas y su puntuación. ¿Sí? Bueno, podría establecerlo. Son parámetros que yo puedo configurar. En este caso le voy a decir, hasta aquí estamos, ya acabo de activar, ya es un cuestionario y lo guardo. Y ahora lo que tengo que hacer es lo siguiente. En cada una de las preguntas tengo que decir cuántos puntos vale y cuál es la clave o la alternativa correcta. Por ejemplo, esta primera pregunta le voy a decir que esta vale un punto. Y tendría que ponerle aquí una palabra clave no que sea asociada a lo que podría ser la respuesta. ¿no? Igual. Voy a elegir, por ejemplo, esta otra pregunta. Ah, muy bien. Esta pregunta. Muy bien. ¿Tendría que tener una clave de respuesta? Sí, voy a generar la clave de respuesta. Tal vez la clave de respuesta será que marque aquí, aquí, y luego aquí y aquí. ¿Cuántos puntos vale la primera alternativa? 1, uno, 1 uno, uno, uno. Entonces, miren, estoy construyendo la clave de respuestas en el formulario que he construido y también allí estoy compartiendo este, los puntos que simbolizan cada... Muy bien. Sigo avanzando y tal vez este también de aquí va a tener una clave de respuestas. Podría ser esta la clave de respuestas. Miren, estoy yo intentándome así al azar por cuestiones de tiempo. Ok. Y ahí voy guardando. Muy bien. Y así puedo seguir avanzando y darle a las alternativas correctas. no Por ejemplo, aquí la alternativa correcta podría ser tiempo ofrecido. Okay. ¿Y cuántos puntos es esta alternativa? Tal vez tres, dos puntos. Y si ustedes ven, ya tengo mis preguntas del formulario que se han convertido ahora en un cuestionario. Y aquí en la parte superior me sale un pequeño resumen. Y me dice, total de puntos. Ah, ok. En tu cuestionario has logrado determinar 11 puntos. ¿No? Si los alumnos marcan las alternativas que yo he ido marcando, podríamos lograr esos 11 puntos. Claro que puedo... Y pueden llegar hasta 20 puntos. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer aquí? Ya está todo configurado. Yo podría compartir nuevamente el, el enlace. Ok. Allí veo que está aquí. Me voy al enlace. Voy a buscar un enlace corto. Y esto, recuerden que es nuestra evidencia que debería yo copiarlo. Muy bien. Entonces... Repasando muy rápidamente, hemos visto tres herramientas con grandes posibilidades. Hemos visto lo que es una hoja de cálculo con la tecnología de Google y todo el potencial y todas las cosas que puede hacer. Hemos visto también lo que es un presentador de diapositivas de Google, donde aquí nosotros podemos ir perfeccionando y configurando esta herramienta. Y también hemos ido viendo lo que es en este caso, la herramienta de formularios. Esta herramienta de formularios nos ha permitido muchas veces eh, determinar y trabajar exclusivamente todo aquello que tenga que ver con la generación de exámenes, cuestionarios, ¿no? o recolección de información así este, muy rápidamente a muy alta, como dicen muchos, no a muy alta velocidad. Porque eh, ya no tenemos tiempo para pasar una encuestita en papel, sino la podemos hacer por estos medios digitales. Eh, hay muchas preguntas que todavía tenemos Heriberto en el chat, ya para poder, poder ir concluyendo la sesión, estamos casi ya sobre la hora. Somos más de 60 personas en sala, muchas gracias y muy buenas noches a los que están conectados. Sí, no, toda, eh, la, la cantidad de preguntas no, no ha crecido, eh. parece que está todo claro y conciso, estimado Lincoln. Alberto, muchas gracias. Entonces, eh, desearles muy buenas noches. Yo sé que siguen surgiendo algunas dudas eh, y tal vez tengamos algunos inconvenientes todavía en poder este, realizar muchos de los ejercicios de hoy. Recuerden que todavía tenemos un workshop mañana, un workshop el día viernes, ¿no? En los distintos horarios. En la mañana hay dos horarios, en la tarde hay otros dos y todo lo que acabamos de ver, ok, se va a ir repitiendo durante los siguientes workshops. ¿Ok? Entonces, este solo queda trabajar, tener mucha fuerza en las actividades que venimos realizando. Recuerden que esto es progresivo. Las actividades que venimos haciendo ahora van a complementar aquellas que hagamos más adelante. Recuerden que también eh, las herramientas que estamos usando hasta este momento las podemos trabajar con nuestra cuenta personal de Gmail. No siempre vamos a usar nuestra cuenta aprende en Casa, ¿ok? Aquellos que no tengan su cuenta Aprende en Casa, la buena noticia que nos acaban de dar hace unos días es de que ya las están gestionando y cada uno de ustedes que están participando de este programa de formación en gestión del aula virtual va a tener su cuenta Aprende en Casa. Y no solamente ustedes, por ende, vuestra institución. Entonces, estamos próximos a todos estar conectados con unas cuentas oficiales del ministerio. ¿no? Y podamos trabajar ya con herramientas, con el potencial que estamos viendo, con características eh, colaborativas. Muy bien a todos, es, ha sido un gusto poder saludarlos, un gusto poder compartir un poquito de nuestra experiencia. Muchas gracias a Heriberto, que nos ha estado acompañando también ahí como partner dentro del de desarrollo de esta actividad. Y muchas gracias a cada uno de ustedes este, por eh, el involucramiento, el tiempo dedicado y aquello que todavía seguramente va a quedar en duda, pero vamos a seguir avanzando. Heriberto, muchas gracias. Tal vez algunas palabras a todos.